Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré hacer un farol con una marimba encapsulada en una botella desechable. Necesite cartón: esta parte arriba de la botella, luego un cartón que mide 3 centímetros y medio por 6, 2 de 3 centímetros y medio por 1 centímetro y medio de ancho, 2 de 6 centímetros por 1 centímetro y medio de ancho. También vamos a necesitar 6 piezas de 4 centímetros por 1 centímetro de ancho. En la cajita de suscripciones te dejaré el link para que vayas a ver cómo se hace la carreta y ahí puedes ver las ruedas. Un tubito de cartón los dejo con el paso a paso.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 puedes utilizar una tapa roja, en el momento no tenía por eso pinté la mía Thank you.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 De esta forma me quedó. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.